La gente ya está tocando superficie, no está higienizando su superficie. Por ejemplo, ayer vimos, y hay videos por donde quieren de gente que no que estaban celebrando sin mascarilla, como si nada. Entonces, a eso es, por eso es que estamos teniendo los casos que estamos teniendo. Y lo que viene no es muy halagüeño. Y entiendo que el doctor Amado en esa en esa parte no quiso alarmar una población para que la gente saliera a votar. Porque si alarmábamos a la población con la realidad que teníamos el sábado o, o ayer domingo, la gente no iba a ir a votar, se iba a meter en miedo. Y ya la gente, ya que, eh, eh, eh, la gente anda, andaba, o anda todavía, como si nada. Y por eso entiendo que fue una gran cantidad de personas a votar, porque le perdieron el miedo al COVID. En el caso personal mío, yo sigo teniéndole miedo, yo le tengo miedo al COVID. Eso es lo que quise concluir eh, ya, para que entonces ustedes ahora eh, aporten sus ideas. Y hoy eh, tenemos deporte, pero hoy vamos a abrir las líneas para que la gente pueda expresarse, porque no vamos a limitar, porque hay que celebrar, hay que celebrar por la democracia, hay que celebrar la que ganó, en el caso de la gente del PRM, que ganó su partido, hay que ser, eh, la gente del PLD que quiere también, tiene derecho a réplica, a decir, si le gustó, si no le gustó O que entendió que falló en su partido O sea, esto es democracia Pero bueno, tú, así que tú vamos sabes un elemento Roberto ¿Te puedo apuntar? No, ya, ya, adelante Mira, un elemento que el PLD tiene que saber Y de estar consciente, su máximo líder Ahora mismo, Danilo Medina presidente actual, debe reflexionar Y saber que no eligió El mejor de los candidatos Y se, le, y se lo dijeron temprano pero cuando tú te haces de la vista gorda y, te, y, y no escuchas, porque él tiene excelentes candidatos ahí dentro y candidatas, pero sí. cuando tú quieres imponer a uno, que por más recursos que tenga y que le haya ido bien quizá en un área, pero liderazgo político y el discurso es importante también, el manejo de la oratoria es fundamental en un líder, entonces él tenía demasiadas debilidades tenía una gran estructura detrás, se vio con unas funciones como un presidente Raquel, entonces, en si, el candidato, si el candidato Raquel del PLD hubiese sido otro la historia hoy fuera otra Pudiera ser otra, indudablemente, pudiera ser otra, porque el propio presidente Danilo tiene una tasa altísima de valoración de todas las mediciones internacionales, más de un 60%, porque muchas áreas ha trabajado y ha hecho cosas muy bien. Entonces él tiene una valoración muy positiva, pero eso no se lo pudo él traspasar a su candidato, porque es que esas cosas no son así. O sea, eh, había un, un entendimiento, querían vender la idea de que sí, de que él iba a traspasar esa positividad de su fa de, de la valoración de él personal, pero no es así. Vamos no es a ver las líneas. El pueblo estaba cansado también. Sí. Vamos estaba a ver las líneas. El 809 725 809-725-05 Miren, ahí esta foto. O, o este, este post que subió Nicole Fernández, hija del de presidente. ¡Una locura! Eh, Leonel Fernández. Ella subió este post. Coño, hay gente que no se pone en su sitio. ¡Papi! Tú lo hiciste? tú lo quitaste. El ganador eres tú. Ay, pues eh, Dios. El punto es que Lionel siempre gana. <risas> no puede. ¿Pero Mira, por qué? El ¿Tú sabes quién de debió de subir ese post? No. El hijo de él. Al contrario, perdió ¿Cómo, y ¿cómo, de cuál? muy mala manera. El hijo de él debió de subir ese post y yo lo hubiese digerido más fácil. Omar Fernández. Omar ¿Por Fernández? Eso, porque es hizo que... campaña. Por esa muchachita, los que andan fumando pueblo. juca para allá, para, para, para, para, para Estados Unidos o países. Muchachita, no está, no está en esto. Tú no estás en República Dominicana. Lionel no puso no, ni quitó a nadie Quien puso y quitó fue el pueblo, el pueblo. El el No pueblo puede puso. él hacerlo Porque no puede claro. Lionel demostró no, lamentablemente no Lionel demostró que no tenía Fuerza en el PRD porque fue un 8% Que sacó, tenemos llamadita, 809-725-0505 Buenas Se fue Entonces Lionel lamentablemente Lionel lamentablemente no fue lo que se esperaba No sucedió Con la división del PRD cuando el PRD se divide, el PRM sacó, no recuerdo, pero sacó sobre el do, do, los dos dígitos en las elecciones. O sea, el PRD sí verdaderamente fraccionó el PRM, pero aquí no, en eh, la fuerza sí, del pueblo. pero en el PRM se fue una parte considerable de la estructura partidaria. Por Estamos eso mismo. que El PRD se fue solamente pero, uno de sus por lo, líderes. Por lo tanto, no se fue casi nadie atrás de Lionel eso es lo que estoy bueno, hablando porque, porque tienen sus intereses particulares no y saben que es dependen que no de no es que no es que no importa, hubo una división claro. cada quien se quedó y se fue con el que quiso no, no, importa, sí no importa no, claro no importa es... la, la, la parte económica el que entendió que económicamente le iba mejor con el, con la fuerza del pueblo se fue con la fuerza del pueblo el que entendió que el PLD era mejor el, el caso de Margarita, Margarita se quedó con, en, en el PLD no se fue con, con, con su esposo entonces, ni la esposa se eso, fue con él. Eso es la democracia. Entonces, Qué eso es la democracia y quedó evidenciado ahora con los resultados, donde Lionel, el mismo Lionel decía, que yo aquí lo dije, y estaba de acuerdo con Lionel en ese punto, de que abriendo tres, tres fuerzas políticas, no había un ganador en primera vuelta. Se demostró lo sí. contrario. Lionel quedó mal, yo quedé mal. ¿Por qué? Sí, pero esos son pronósticos. Exacto. O sea, no es que queda, pero no es quedar mal o quedar bien. Son pronósticos. No, pero en los pronósticos fallamos. La, y las cosas pueden cambiar. El mismo día, el día de, el día de las elecciones, todo puede cambiar. llamadita, Raquel. Excusa, vamos a recibir la llamadita. Buenas. Buenas, saludos. Sí, ¿quién nos habla, saludo. por favor? ¿Quién nos habla? Roberto. Sí, ¿quién Roberto. Robert. nos habla? Roberto Hernández. Roberto Hernández, adelante, Roberto Hernández. Mira, yo te voy a ser sincero, yo felicito a Caro del país, eh, felicito a la PRM, pero Leonel Fernández se dio el lujo de devolver lo que él le hicieron. Y Leonel Fernández, pesa tiene, no tiene un año con su partido. Y para un partido nuevo, oye, demasiado hizo Leonel Fernández porque tiene ahí seguro cuatro senadores y qué partido de oposición que tienen tantos años de formado de organizado o sea, aquí hubieron guillermo moreno no es un senador oye no un senador no cogió guillermo moreno o sea, que le hizo leonel fernández a, a danilo medina lo que a él le hicieron en la primaria tú me entiendes o sea él tuvo su papel jugó su papel ahí ¿eh? ¿Qué? o yo, sea, él está diciendo bien, que bueno, Leonel Fernández le trabajó para que el PLD pidiera eso fue eso fue, mandó a votar ganó, por Luis Bernadette ganó, ganó, porque él no acumuló gran porcentaje, política, como se decía como de estaban ellos seguros ganados Sí, pero, bueno, pero, pero Roberto eh, Roberto, sea, escúchame, para terminar con Roberto Roberto, gracias por tu llamada eh, pero en realidad no, no la comparto porque primero eh, la Fuerza del Pueblo eh, es un partido que Leonel coge con una estructura y, y, y la transforma. Segundo, eh, Leonel se fue con varios eh, eh, eh, eh, compañeros que tienen un arrastre muy fuerte en la política. O sea, no se lleva, eh, Leonel no empezó con un partido de cero. O sea, Leonel no empezó con un partido de cero. Ni los dirigentes que estaban al lado de Leonel vienen de cero. Pero Bauta, Bauta Roja no viene de cero. Viene de ser ministro por varios años. ¿Eh? Barrio Bauta, Hermanas Mirabal. Exactamente, o sea. Eh, eh, no es que Bauta dice que, que empezó de cero de que aquí estoy yo Bauta, No, ya Bauta tenía una estructura y esa estructura eh, se fue con él cuando él cambió a la fuerza del pueblo que fue lo que pasó con muchos por ejemplo ahí está este hombre de, de, de, de eh, Feli, ahí se me fue el nombre eh, eh, Bautista. Feli Bautista Feli Bautista ganó con sesenta y pico Sí, eh, increíble no, no, eso no es increíble lo que pasa es que Félix Bautista se quedó en el PLD, pero se quedó con su estructura, que fue lo que pasó con muchos candidatos que se fueron, se quedan en el PLD, pero su estructura pero, se fue a la fuerza del pueblo, o pero, se fue al PRM, se quedan sin estructura. Eso fue lo que pasó. En el caso de Félix Bautista eh, eh, hay que resaltar veloz, que no... Eh, escúchame veloz, vamos a darle prioridad, porque eh, eh, hoy es la democracia para que el pueblo se exprese, por bien o por mal, el que esté celebrando, ce celebramos. Y el que esté pataleando, que patale solo, porque yo no voy a patalear. ¿Buenas? Con, respet con respeto sí, a la disidencia, ¿verdad? Sí. ¿A quién tenemos en línea? Sí, súbeme un poquito el volumen, por favor. Eh, eh, su nombre, por favor, ¿quién nos habla? Sí. Es Sí, ahora sí. Alex. Sí, buen día, buen día. Bueno, yo lo que quiero decir es que todo el mundo sabía quién iba a ganar y se van. No, no, ya se fue, se va ahora. Ya se fue. Ahora, ahora, ahora, lo que yo quiero decir es una cosa. Lionel ganar el 24. No, no, Lionel el 24 no. Es que, es que miren, miren, miren. Lionel no puede ir el 24. Lionel lo que tiene que reestructurar y buscar un candidato, un candidato alternativo que él lo proteja, como hizo Juan Bosch en su momento con Lionel. Eso tiene que hacer Lionel dentro de la fuerza del pueblo. Y también está la, la, la, la, el escenario, el eventual escenario, que el PLD y Lionel vuelvan a hacer las paces y reestructuren su partido, pero con nuevas caras. Ya la cara de Danilo, la cara de Lionel, eh, la cara de Hipólito. Ya eso está obsoleto, eso pasó. Ellos tienen, como hizo Hipólito Mejía, forzosamente a propósito. Tuvo que apoyar a, a Luis Abinader y entendió Hipólito. Entonces, Hipólito puso todo su empeño para que Luis Abinader fuera presidente. Eso es lo que deben de hacer ahora, desde hoy, Leonel Fernández, Danilo Medina, con sus partidos o con su partido. Porque yo no descarto, yo no descarto que para el 24 el PLD se una de nuevo. Yo no lo descarto, ¿eh? Yo no lo descarto. Mire, tenemos que ir a la pausa porque la introducción se nos fue... Esto, para largo, eh, esto es para largo, estos son temas tema que apasiona, eh, y además eh, hay muchas telas por descortar, hay muchos escenarios, hay muchas cosas que planificar, que visualizar, ¿eh? hay cosas que analizar, ¿eh? entonces nosotros vamos a hacer la pausa, y luego la pausa, seguimos eh, con el teléfono, con nuestras panelistas y deportes, hoy un poquito más tarde que lo habitual, porque todo se se complicó, yo vine un poquito tarde eh, causas ajenas a mi voluntad eh, tránsito y, y mi pequeño Rona que está un poquito quebrantadito de salud, que gracias a papá Dios todo está dentro de lo normal entonces vamos a la pausa y luego la pausa continuamos con todo el desarrollo de este su espacio, el toque del mediodía, Desconectamos con nuestra gente de Canal América en los Estados Unidos pero seguimos por aquí, por el canal 10 de Telenor y el canal 310 y nuestras redes sociales, vamos a la pausa